Segundo de Crónicas, capítulo 24 Joás tenía siete años cuando llegó a ser rey y reinó en Jerusalén durante cuarenta años. Su madre se llamaba Sibia de Berseba. Joás hizo lo que era correcto a los ojos del Señor durante la vida del sacerdote Joyada. Joyada hizo que se casara con dos mujeres y tuvo hijos e hijas. Tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor. Convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, «Vayan a las ciudades de Judá y recojan las cuotas anuales de todos en Israel para reparar el templo de su Dios. Háganlo de inmediato». Pero los levitas no fueron de inmediato. Entonces, el rey llamó al sumo sacerdote Joyada y le preguntó, ¿Por qué no has ordenado a los levitas que recauden de Judá y Jerusalén el impuesto que Moisés, siervo del Señor, y la asamblea de Israel impusieron para mantener la tienda de la ley? Los partidarios de esa malvada mujer, Atalía, habían irrumpido en el templo de Dios y habían robado los objetos sagrados del templo del Señor, y los habían utilizado para adorar a los baales. El rey ordenó que se hiciera un cofre para la colecta y que se colocara frente a la entrada del templo del Señor. Se proclamó un decreto en toda Judea y Jerusalén para traer al Señor el impuesto que Moisés el siervo del Señor impuso a Israel en el desierto. Todos los dirigentes y todo el pueblo se alegraron de hacerlo y trajeron sus impuestos. Los echaron en el cofre hasta que estuvo lleno. De vez en cuando los levitas llevaban el cofre a los funcionarios del rey. Cuando veían que contenía una gran cantidad de dinero, el secretario del rey y el oficial principal del sumo sacerdote venían y vaciaban el cofre. Luego lo llevaban de vuelta a su lugar. Lo hacían todos los días y recogían una gran cantidad de dinero. Luego el rey y Joyada destinaban el dinero de los que supervisaban las obras del templo del Señor a contratar canteros y carpinteros para restaurar el templo del Señor, y artesanos del hierro y del bronce para reparar el templo del Señor. Los hombres que hacían las reparaciones trabajaron duro y avanzaron mucho. Restauraron el templo de Dios a su condición original y lo fortalecieron. Cuando terminaron, devolvieron el dinero que quedaba al rey y a Joyada, y con él se hicieron utensilios para el templo del Señor tanto para los servicios de adoración como para los holocaustos. También copas para el incienso y recipientes de oro y plata. Los holocaustos se ofrecían regularmente en el Templo del Señor durante toda la vida de Joyada. Joyada envejeció y murió a la edad de 130 años, habiendo vivido una vida plena. Fue enterrado con los reyes en la ciudad de David, por todo el bien que había hecho en Israel, por Dios y su templo. Pero después de la muerte de Joyada, los líderes de Judá vinieron a jurar su lealtad al rey, y él escuchó sus consejos. Abandonaron el templo del Señor, el Dios de sus antepasados, y adoraron postes de acera e ídolos. Judá y Jerusalén fueron castigados por su pecado. El Señor envió a los profetas para que hicieran volver al pueblo a él y les advirtieran, pero ellos se negaron a escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino a Zacarías, hijo del sacerdote Joyada. Se puso de pie ante el pueblo y les dijo, «Esto es lo que dice Dios». ¿Por qué quebrantan los mandamientos del Señor para no tener éxito? Siendo que han abandonado al Señor, Él los ha abandonado a ustedes. Entonces los dirigentes tramaron un complot para matar a Zacarías, y por orden del rey lo apedrearon hasta la muerte en el patio del templo del Señor. El rey Joás demostró que había olvidado la lealtad y el amor que le había demostrado Joyada, el padre de Zacarías, al matar a su hijo. Al morir, Zacarías gritó, «Que el Señor vea lo que has hecho y que te lo pague». Al final del año, el ejército arameo vino a atacar a Joás. Invadieron Judá y Jerusalén y mataron a todos los líderes del pueblo y enviaron todo su botín al rey de Damasco. Aunque el ejército arameo había llegado con pocos hombres, el Señor les dio la victoria sobre un ejército muy numeroso, porque Judá había abandonado al Señor, el Dios de sus antepasados. De esta manera castigaron a Joás. Cuando los arameos se fueron dejaron a Joás mal herido. Pero entonces sus propios oficiales conspiraron contra él por haber asesinado al hijo del sacerdote Joyada, y lo mataron en su lecho. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabbat, hijo de Simeat, una mujer amonita, y Josabat, hijo de Simrit, una mujer moabita. La historia de los hijos de Ojoaz, así como las numerosas profecías sobre él y sobre la restauración del templo de Dios, se recogen en el comentario al libro de los reyes. Posteriormente, su hijo Amasías le sucedió como rey.